Muy buenas a todos los que estén viendo este gameplay de Kirby eh, Para la Game Boy eh, Advance. Hoy día vamos a hacer un gameplay corto uh, Y vamos a tratar de pasárnoslo eh, Ya he jugado dos partidas probándolo eh, Así que vamos a, a Hacernos una Para YouTube Venga Vamos a iniciar. Ya me sé más o menos cómo jugar esto, así que más o menos como son los poderes que me, me gustan a mí. Miren, por ejemplo, elegí este. y este es el que más me gustó de todos los niveles y para el que no sepa el 6% sería como la mitad no, sería como el primer mundo completo sería eso vamos a tratar de descubrir todos los secretos que hay y uno de ellos eh, que descubrí es este que es este lugar donde hay un algo que se consigue pero se consigue casi en el final y descubrí que estaba ahí Hay otro secreto que podemos descubrir Seguir viendo ya No, esa no se puede sal salvar, digo Perdón si me trapo algunas veces, pero Es que yo a veces no preparo los videos y Y no sé muy bien Qué decir Bueno, ya nos pasamos el primer nivel Y nos quedamos en tercer lugar Estoy hablando más o menos así porque este es como el quinto video que hago y ya me he desanimado un montón en hacer esto Pero... por extra, extra, vamos a hacer esto en este juego, ¿ok? Vamos a hacer este juego que me que está acá, un minijuego Me lo lanza y... Uf, ya, se lo lanzamos a él tengo que quedar yo nomás, y ploto ahí, quedamos dos. Bueno, perdimos, pero nos dan una recompensa de vidas. En mi caso, como que de segundo lugar quedamos dos vidas Vamos a ir a segundo, al segundo nivel Encuentro un grandísimo juego este Espero que nos lo podemos pasar para disfrutar todo esto Y... Y... Termino diciéndoles que... Feliz Navidad Feliz Navidad, porque ya estamos en Navidad Y ya estamos entrando a este en esto que se celebra una vez al año uh, no Venga. acá ve un truco que vi es esto salta uno uh, no dobla dobla y y esto tiene que saltarse uh, salta no de no uff loco este está yetado este está lletado. uh saltamos saltamos Uh, no, venga. Voy a tirar esto por acá. Uh, no, loco, estamos a punto de morir. Uh, ya, lo hemos matado. Por lo que he visto, no nos no sirve mucho ese poder porque es un poder más o menos inserdible. Así que yo creo que no vale la pena más o menos usarlo. Ahora, si queréis matar a todos, bueno, cosa de uno. Yo voy a elegir por la preferencia de este poder Ahí, bueno, hay dos Y recuperamos la vida Fuera de este hay otro secreto que es este que está por acá Esta cueva que está acá, tú entras Y acá hay una vida regalada Bueno, acá aprovecho de dejar el poder Para pescar esta Power up de Zelda que también ese ese ese me lo pasaba Zelda Zelda es muy buen juego para pasarse Zelda Mini Por supuesto de la que vea es muy bueno también el juego Lo recomiendo Aventura de todo Tengo en este uh no Perdón, pensé que iba a lanzar después este también un truco de tirarse para abajo y.. Y matar a todos. Dejo. Uno. No siempre funciona. No siempre. Bueno. No hay nada que hacer. Venga, bueno, nos tiramos por acá y.. Nos tiramos este poder que. Bueno, yo encuentro mejor este poder que el tipo juego. Así que yo creo que estamos De perlas con este Uh, lo malo es que desaparece ¿eh? Uff, lo... Desaparece cuando Tocas el agua, esto ¿sí? Bueno, siempre ha sido así En los Kirby Siempre Bueno Nos vemos Uff Bueno, es que Tú cuando pescas dos poderes no funciona Tenéis que esperar a que alguno salga. Saltamos No, no puede ser. Uf, no puede ser. Estamos en el quiebre de morir. Uh, tercero, tercero. O uh, cuarto. Bueno. Igual. Como pueden leer en esta parte, dice sub. Así que les invito a que se suscriban. Esto es un power up de espada. Venga, les invito a que se suscriban. Es infinito eso. Y si estoy jugando con un emulador de Give a Link, por si quieren jugar conmigo algún día, díganme nomás. Si quieren jugar, díganme. Quiero jugar contigo. Bueno, escribiendo los comentarios, por supuesto. No les voy a pasar mi número, Ajá. Aunque piense que me voy, me voy, Uno venga, creo que había un secreto ahí. No sé Este poder es muy bueno También Bueno, este es el poder más poderoso que hay Podéis matar las cosas De un tiro Que eso va de perlas Uy, Tercer lugar Luego estamos ganando Y llegamos al final Este Este no es el jefe pero con este poder ya estamos... Miren que con este poder ganamos al toque. Miren. Me convierto. Y lo ganamos el tiro. Miren. No nasa nada. Y ganamos al tiro. Si quieren que me gane este... Este boss con otro poder o con diferentes poderes. Díganme en los comentarios. Y con esto terminamos. El gameplay de Kirby. GBA Espero que le haya gustado. Que le haya... Si os sufro, provecho el video. Así que nos vemos en el próximo video. Que será el nivel 2. Que se llama y que se titula Ice Cream Island. Nos vemos en la próxima. Chau. Y ahora sí. Voy a terminar. Que no está bloqueando la grabadora. Nos vemos. Chau.